<risa> ¿Qué pasa? Me encanta la cara que pones cuando rasgas el chicle. ¿En serio? Me gustaría ver uno más largo. Um... Largo, largo, hombre, largo. Ese tipo está loco. Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru, largo. Hay un elefante. Sí, que te gustan las cosas grandes, ¿o Nochi? No es que me gusten en particular. Debió ser mi imaginación. Ah. Largo, largo, hombre, largo. Es el tipo largo de antes. Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo. Encontré Sakerogumi de Mango. ¿De verdad? Te envié algunos por correo, ya deberían llegar ¡Mentiroso! ¡Qué gran sincron... Su firma, por favor ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! ¿Sí? ¿Me escuchas? Uh, ya llegó, gracias El sabor de mango es muy raro, por eso compré muchos Después comámoslo juntos ¿Tienes tiempo? ¿Hola? ¿Sí? Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo Ah... Uh, eso... ¿Puedo tocarlo? Por supuesto ¡Qué largo! ¿Cómo rasga esto? De esta forma ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! ¡No debo! Mil disculpas Ah... Uh... Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo Voy no contestabas el teléfono, así que me preocupé. Solo me dormí. Compré esto, ¿por qué no lo comemos? Uy... Espera, ahora no puedes. Largo, largo, hombre, largo. ¡Él! Él estuvo aquí. No, te equivocas. Chicle contra Chicle Saquero Largo. ¡Y yo no! Pues... Ah, ¡Está bien mientras sea largo, ¿o no? ¡Extiéndete! ¡Detente, suelta. chicle! ¡Extiéndete! Perdona por no decirlo En realidad, no me queda mucho tiempo de vida Es por eso que cada vez que veo cosas largas Me siento... segura Chicle Sakeru contra Chicle Sakeru Largo algo tan estúpido por lo que veo, es tu culpa pero es que es tan largo no te dejes engañar por la longitud ¿eh? si juntas los chicles en una fila ¿lo ves? tienen la misma longitud se cortan así para que sean más fáciles de comer toro es tan amable chicle Sakeru contra chicle Sakeru largo Chi, sí, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te gustaría que te proponga matrimonio? ¿Eh? Sea honesta El menos indicado sería el flashmob. ¿Qué? Es que es muy vergonzoso ¡Sí! ¡Cásate conmigo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Hombre! ¡Largo! ¡Qué orejas tan largas! Chicle Akeru contra chicle Akeru Largo Sí. No puedes, hasta que estemos casados. Oh. Buenas, Buenas noches. noches. Por favor, asegura el cinturón. ¡Largo, largo, hombre! ¡Largo! ¿A dónde, señorita? ¿Por qué? ¿Huh? Ah, ah, perdón, como lo pensé, no puedo olvidarlo. Chicle Sakero contra Chicle Saquero largo. Aportarse <risa> bien. Claro. Sí, felicidades. Mami, mira, viene un auto muy largo. Largo, largo, hombre, largo. Siempre pensé que vendría. Chicle Sáqueru contra Chicle Sáqueru largo. Te estuve esperando por mucho tiempo Toro, perdóname Olvídate de mí ¿Lo entiendes? Soy una mala persona Ah, ¡No quiero esto! ¿Por qué siempre te la llevas al frente de mí? Desde la primera vez que te vi Supe que eras tú ¡Largo! ¡Largo! hombre! ¡Largo! ¡Largo! ¿Yo? ¡Imposible! Nos entenderemos, el uno al otro ¿Está bien sí. ...lo toco? Claro, nos entenderemos los unos a los otros Chicle Sakeru junto a Chicle Sakeru Largo